Hace años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios rudimentarios arriesgaban su vida intentando fabricar oro. También pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. Es magnífico que sin estudiar y siendo empírico, me volví un científico en el aspecto lírico. Estudio mi lenguaje estando en un estado crítico, dejando paralítico con cada jeroglífico que escribo. Soy nacivo, abusivo, contra que compito si todo suena inofensivo. Es algo satisfactorio que apoye mi repertorio y que todo lo que escuche sale de un laboratorio, loco. No me equivoco, cuando toco el tema de que más de uno pierde el foco Los miro y no los toco, paso al soco, le rompo el escroto Los hermanos Coyoto arrasan como un terremoto Bienvenidos a mi hogar donde sobra maracachifa Donde el que menos fuma, fuma como whiskarifa. Reconocidos mundialmente como un par de buques Tan solo probando el micro hace que te desnuques. Wannabeas, no se trata de vender CDs Y tus inversiones terminar entre humo y hachís Si tú dices que eres lo mejor que tiene este país Este par de MCs se arranca el problema de raíz Capster me ofrece el cáliz que no ha tomado el resto Sería honesto, después de eso mi mundo es siniestro Escucho unas voces, al instante las contesto Por eso mi manifiesto suena diferente al resto Es química perfecta entre el cantante y el sonido Eso hizo despertar el león que estaba dormido Pario oído, no saben el lío en el que Estás metido por andarte resentido, voy a destruirte el nido. Guerra, vas a entender lo que es una guerra y no hay un hombre que me haga cambiar en la faz de la tierra. No soy santo, pero tampoco soy manco. Tengo tanto entrenamiento para acertar en el blanco. Bueno no es para tanto, tengo un explosivo que en poco detona Un estilo en el rap que partirán dos el idioma No es broma, he visto cómo caen en coma Algunos que se creen cantantes y que cantan en mi zona maricona Soy un alquimista de las artes mixtas La fórmula perfecta para que jamás existas Recuerda, te lo diré con exactitud Depende de cómo me trates tú Abusando del poder que Dios me dio y que ahora ejerzo Abuso de cada verso, escribiendo sin tanto esfuerzo No sabemos para dónde vamos, pero aquí luchamos Por el hip hop, el apoyo, de ver hacia arriba las manos Que me escuchen los gusanos Que dijeron ser mis hermanos de brazos nunca nos cruzamos, diferentes somos pana, por eso no mutamos. se pone bandera sin dedicación. La vida enseña cómo cada logro exige una total concentración. Aquel que tenga una misión sabe que hay mucho por hacer y por sacar del corazón, aunque no haya motivación. Un alquimista se la inventa, sin el peso de la llave. Un llevo. alquimista se reinventa, es por una posición. Es el disco y no el artista el que está en venta para tapar el hueco que del cuerpo y parte. 90. De mil maneras pude haber empezado el verso Pero no es fácil expresarse de las fuerzas del universo Conocí las mieles de tenerla de laureles en lo que ejerzo Pero comprendí que hacer de va mucho más allá de un gran esfuerzo Hoy la práctica no basta y gastan más en lo que ven Que en lo que escuchan gritando revolución sin saber ni por qué luchan así Buscan reacciones los que solo quieren la paga Pero el que trabaja no espera a que alguien más por él lo haga mi sello enseña la diferencia entre el amor y el odio particularmente para evitar velorios por un podio. desde este laboratorio suelo rimar lanzando ritos Reconócelos por el estado mental en el que fueron escritos porque no puedes escuchar MDA sin criterio lo dice el que creó este sello en serio el antiterio elabora un nuevo repertorio en tu predio inspirado en un estilo traído desde el mismísimo cementerio las calculo en diferentes ángulos para evitar que la farándula deforme el triángulo y sufra un octábulo casi y nunca perdí el enfoque, pues aquí se estila ver la vida fumando de gancha un toque lo que tengo para el mundo. Apunta desde la azotea, tus francos siguen siendo blancos que mi córnea recrea. La maldición de los que firman se confirman expedientes. Soy un alquímico independiente dispuesto a romper dientes como Balzac. Sigo en la búsqueda de lo absoluto, no me miento con colores cuando sé que el underground está de luto. Este es mi tributo, el fruto del empirismo lírico que edifica. Si le das algo al hip hop, él te lo devuelve y multiplica. Somos la réplica de la mejor temporada tétrica del rap cinética, la estética excesiva y esas tonaditas sintéticas me activan el botón del modo odio en la métrica. El nivel de capster se compone de carne y telequinética. No es práctica, no es táctica, ni el que más acude a foros. Si el hip hop vive por dentro de ti, debe salir por cada poro. No sigas queriendo ver el color del sol en metales mundiales. El sacrificio humano también ha existido por diamantes y oro La búsqueda del alquimista es la búsqueda de la perfección Es así como no quiero que termine mi cultura Llena de tesoros y ver su gente matándose por algo sin cura La codicia daña el corazón y enferma la mente con locura Motivo por el cual pocas agrupaciones duran de forma pura Locuras estar aquí 50 años Locuras creerse el putas robando al mismo rebaño Si yo pudiera ser un alquimista de antaño Sutilmente declararía la guerra a los que tanto en la vida Me han hecho daño pero el empeño me acompaña Hacia un mundo sin fronteras, sin crisis financieras Que me impidan implantar banderas Una de color negro que significa paz y confianza y una blanca para evitar tener pensamientos de venganza nuestra química en el rap no se dio para obtener un margen de ganancia esta armada trajo el sonido de la verdadera sustancia de sangre desde lactancia, la en la distancia y donde sea por lo que haremos seremos recordados en la pangea que me escuchan los gusanos que dijeron ser mis hermanos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 ¿Todavía símbolos místicos de la alquimia en las grandes catedrales de Europa? Imagínese estar volando sobre mar abierto y que de pronto se corten todas las comunicaciones con tierra. Este es el Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años, aviones y barcos se han esfumado en su diabólica geometría. No way. es igual y se decía que esto estaba por verse De que el rap no sería, pero hoy en día lucha por autosostenerse Colombia y Venezuela, esto es pues como para no creerse Sin ofenderse, pero para estar aquí es mucho Lo que hay que joderse, les doy La bienvenida desde el sur del triángulo Diferencia léxico de un párvulo Del de un notorio sin Noctambulo Shlinder, Hannibal mi referencia, pa' que mentirse aunque lo haga Lo mío no es el rap conciencia Soy de una agencia en un ángulo muerto De una figura geométrica, música tétrica Profanadora de la estética Dios de la métrica por mi expediente multiforme Junto con Noite cool MC, ¿Fue el tricolor nuestro uniforme? Babe, y dile al resto que el underground nunca tuvo directrices Y que los hombres no se miden por el volumen de los bíceps Malditas lombrices se parecen a la mierda Porque flotan y a la mala crítica Y no porque rebota. You know who's underrated Show us something new yeah. You think I'm bragging shit, but I can hear your voice. That's why I make payback before to make me pay first. This is the triangle where the worst comes worst. You know, it's underrated, show us something new. You think I'm bragging shit, but I can hear your voice. That's why I make payback before to make me pay first. This is the triangle where the worst became worse. Desde la trinchera apuntando con mi bazooka Hijo de puta por tener un estilo tan rompenuca. Desde la tarima observo porque tiemblas, porque sudas, porque tus miradas parecen. En de Judas, ¿en qué coño te escudas? Espero que con este tema ya no queden dudas. Somos el tercer fragmento, triángulo de las bermudas Contraataca, saca, su suaga, traigo mate el combate La rebeldía intacta que hace que la ley no acate Mediéndolos a todos en un estado de hipnosis Música de altura con nivel crea psicosis Desde algún laboratorio donde de día no nos vemos cada día Conversamos y ahora más nos convencemos De que la tenemos más que clara Unión entre soldados y ahora nada no se para, este MC se prepara para hacer los picadillos A lo vieja guardia peleando con mis nudillos Pero no me mires en busca de los blimblines No mal cuando opines porque llevo apretados mis jeans Recuerda que estoy dispuesto a luchar solo contra miles Por eso mis cargas no son balas y ahora son misiles Dime por qué te deprimes pero no me subestimes Porque mi silencio ha hecho poner los MCs febriles Francotiradores de rimas en los desfiles Y les aseguro guerra si no sueltan sus fusiles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 Capster en los controles, como siempre y Cool MC 2014 de castaño oscuro, MDA motherfucking records, ah, uh, placa, anota eso.